Bienvenidos a otro episodio de Bambover's Talk. En esta oportunidad vamos a hablar sobre transformación digital, pero más allá de eso vamos a arrancar con uno de los pilares que es el agilismo agile, de ver su importancia, de ver cómo se percibe dentro de los equipos y ver si realmente se le está sacando el jugo a, a esa práctica o a ese conjunto de prácticas. En esta oportunidad tenemos varios invitados. Tenemos a Santiago Balacón. Si quieres, preséntate y coméntanos un poco de ti. ¿Qué haces? Vale. Bueno, ratos, ¿eh? Eh, yo actualmente eh, hago parte del equipo de, que está cambiando renovando el portal del Banco de eh, Tengo 24 años y eh, mi carrera, mi profesión de base es ingeniería mecatrónica. Okay, mecatrónico. ¿Cuánto llevas, okay. Eh, ya en el banco voy a completar aproximadamente un año sí. buenísimo, entonces primera persona Santiago listo, la siguiente persona es René Ramírez no sé, cuéntanos un poco de ti eh, cuál es tu proceso en Banco de Bogotá eh, listo, hola, buenos días a todos eh, mi nombre es Alexi René eh, yo tengo 27 años eh, yo estoy recién ingresando al banco, <ríe> soy novato, novato, eh, y pues nada, espero aprender y enfocar a lo que es desarrollo de software en lo posible, y pues nada, así como conocer del banco, pues dar mis conocimientos y así mismo apropiarme de algunos, porque sé que varios de ustedes tienen harto conocimiento, y pues nada, de lo que es estrategias digitales, pues aprender un poco, compartir en los equipos, y pues nada, crecer entre todos, básicamente. Perfecto. Entonces Santiago ya lleva un año, René ya lleva, eh, bueno, un mes a cumplir. Entonces ahí vemos un, un primer contraste. La siguiente persona es Miguel Ochoa. Eh, Miguel, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Miguel Ochoa. Eh, soy, Puedo ser papá de todos ustedes. <risa> 54 años, soy de la vieja, la vieja escuela. Okay. Este, tengo conocimiento de este, plataformas que ya están saliendo de mercado y muchas han salido de mercado. Eh, pero bueno, ahorita estoy incursionándome en, en estas nuevas plataformas y con la ayuda de todos ustedes, eh, están súper preparados y adquiriendo los conocimientos de estas nuevas arquitecturas y de estas nuevas formas de trabajo. Eh, eh, bueno, estoy a la orden y un poquito de paciencia conmigo. si sí les puedo ayudar en la parte de análisis porque sí conozco mucho la parte de análisis y de desarrollo porque tengo experiencia en eso. Pero estoy en estas nuevas esta tecnologías que ustedes ya Miguel, ¿cuánto tiempo llevas con el banco? Mira, desde el banco estoy eh, desde diciembre. Desde diciembre. Sí. Listo. Bueno, seguimos con Edwin Malagón. Cuéntanos un poco de ti. Hola, mi nombre pues, es Edwin Malagón eh. Eh, pertenezco al equipo de desarrollo de, de corresponsales bancarios con el rol de líder técnico. Eh, pues tengo 42 años, eh, he, estado, he trabajado en la parte de full stack y pues arquitectura AWS y bueno eh, me interesa bastante todo este tema de desarrollo y basado en agilismo, pues las tecnologías cambian muy rápidamente, todo se mueve muy rápido y pues... Eh, con muchas ansias de, de empezar a implementar esto en el banco, y, y pues llevo apenas cuatro meses. ¿Otro casi, papá? Sí, así es. Papá <risa> vale, los pollitos. Bueno, seguimos con Andrés Acosta. Bueno, eh, mucho gusto. Eh, como lo como no ven, mi nombre es Andrés Acosta. E, yo, llevo, yo soy ingeniero de sistemas, llevo en esta área ya profesionalmente desempeñándome como ingeniero más o menos años, seis, por ahí, de pongo, más o menos seis años, eh, trabajando, trabajaba en distintos lados, trabajaba en Petrol, Dominio Estudio, en Cogui, en mensajeros urbanos, eh, en una agencia suiza que es de donde vengo, y pues Hola. me encuentro actualmente ahorita en el Banco Bogotá. Eh, soy, digamos, podría considerar como desarrollador senior y actualmente me encuentro desempeñando el rol de líder de una molécula y en una transición a ser, a ser eh, arquitecto. Entonces, eh, ya, pues eso es todo lo que tengo que decir. Listo, excelente, Andrés. Y por último voy yo, eh, su servidor, Rodríguez no Eche a día de hoy me desempeño como el líder de desarrollo, de, del capítulo de desarrollo del Laboratorio Digital del Banco de Bogotá. Dentro de la industria ya, este año cumplió los 11 añitos trabajando en tecnología, desarrollando, programando. En el banco estoy cerca de cumplir ya los cuatro años, me falta un par de necesitos también para, para cumplirlos. Y pues he hecho bastante de, de, de mi carrera profesional y pues como líder, eh, básicamente he sido acá en el, en el banco. Entonces, pues arranquemos. La primera pregunta, y esta va, va para Santiago, que es el primero, es ¿qué es Agile para ti? Sí, vale, Pues, digamos que en lo que a mí concierne y en mi experiencia con el trabajo en el banco siempre, en otros lugares Yo considero que el tema del agilismo es un, más una forma de pensar, como casi diría yo que una doctrina. Es una forma en la que pues, uno debe acostumbrarse a, a pensar de manera como no lineal, en la cual pues digamos que se pueden encontrar soluciones, se pueden encontrar alternativas eh, casi siempre basadas en datos eh, y no de pronto ir no sesgado por, por los conocimientos que no tengo actualmente o por las anteriores cosas, sino por ser muy, muy versátil en ese tema. Digamos que se suele confundir mucho ese tema del agilismo con el, con el, con el uso de metodologías ágiles. No, no necesariamente usar una metodología ágil implica ser ágil. Digamos que de nada sirve usar una metodología si, si no se tiene esa forma de pensar, esa forma de adaptarse. Básicamente sería. Excelente. Recordar que pueden cualquiera de los participantes eh, interrumpir para de pronto aclarar algo o afirmar algo con respecto al, al comentario. ¿Listo? Bueno, ahora vamos con René. ¿Qué es y para ti? ¿Qué has escuchado eso? Y eh, Listo. Bueno, yo creo que comparto mucho la... La opinión del compañero que digamos es una forma de pensar diferente, sí, o sea, es algo de salirse de lo lineal y simplemente buscar como nuevas opciones. Eso es más que todo, todo para mí, o sea, que sea un proceso muy iterativo de evolución, pero que digamos, como lo decía también el compañero, o sea, que no se enfoque solo en, en una metodología, sino en como en una perspectiva de, de trabajo. Perspectiva de trabajo, sí. Tiene sentido. Listo. ¿Qué nos cuenta Miguel? ¿Qué tiene que decirnos? Ya te digo. Eh, escucha. Okay. Sí, ya la, me Ok. La, la agilidad en este concepto es ser como, un, como más, más rápido en lo que hacemos y hacerlo bien. Eh, pero para eso eh, necesitamos estar preparados a lo que hacemos, porque si no conocemos lo que hacemos, no podemos hacer lo Entonces, para, para mí eso y esto es un punto que eh, eh, es cierto que tenemos eh, que entender para entrar en esa, esa línea. Eh, por ejemplo, se ve, yo lo veo mucho a través del de deporte, pero de un parquebolista eh, eh, eh, eh, pues es eh, dice eh, que va a penetrar el eh, eh, eh, al... el estudio nos comentan que te escuchan entrecortado ¿tienes forma de de pronto cambiar de micrófono o cambiar de conexión de internet? de conexión de internet a ver si sí, te he escuchado entonces eh, mientras miras ahí ese tema Vamos a seguir con Edwin Malabón, que nos dices uh -huh. qué es para ti Agile? okay Ok, eh, para mí Agile es trabajo en equipo, eh, trabajo muy coordinado en equipo, mantener una, una entrega constante de valor, continua de valor, y pues y de igual manera eh, autogestión. Para mí eso es allá. Excelente. ¿Qué, qué nos dices, Andrés? Bueno, eh, para mí Allá hay parte desde, bueno, digamos que desde un poquito, desde ese manifiesto, desde el manifiesto ágil en donde eh, la importancia que se le da al término de Allá es enfocarse en el cliente y en los, en, en el cliente y en satisfacer la necesidad primaria del cliente, en donde siempre eh, todo lo que entregamos eh, da funcionalidad al cliente en cual se hagan productos mínimos viables en MVPs, eh, además, eh, este, este agilismo que hablamos hoy en día eh, se da en poder cambiar incluso esos requerimientos que se nos dan, eh, así sea en etapas tardías, en etapas en donde uno ya eh, pueda, digamos, entregar el producto, pero si la competitividad que es a final de cuentas lo que, lo que le importa al cliente se cambió, podamos cambiar también esos requerimientos. Y aún acá me podría extender bastante eh, basándome en los 12 principios de la, del manifiesto ágil eh, que, que pues nos dicen eh, todas esas eh, a detalle, eh, qué es ágil y qué no es ágil, inclusive así como en el software libre existen eh, cuatro principios de, de, de, de, de, de, de, de que un software es, es software libre, también así lo, lo, lo existen en, en el agilismo. Eso, eso por allá le llaman es... Valores, eso. Valores, en el, valores. En, el, en el manifiesto lo llaman es valores. Excelente. Bueno, ahí sigo yo. De pronto Andrés ha dado con el, con el clavo. Entonces, allá hay realmente una, un conjunto de prácticas que surgen precisamente de expertos dentro de la industria del desarrollo de software. Muchos desarrolladores, arquitectos, inclusive dueños de, de, de productos, de fábricas de software, que comenzaron a ver, venga, todo esto que estamos haciendo a día de hoy, que de ahora en adelante se reconoce como desarrollo de software tradicional, vemos que cumple, pero a veces como que algo falta, ¿no? Para que ese desarrollo... Hay una métrica interesante de que la mayoría de esos proyectos de desarrollo de software ha un corto o mediano plazo, fracasado Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como expertos dentro de la industria para nosotros construir algo que ayude a que el software, no se quede estancado, sino que pueda subir hacia adelante? Entonces, este conjunto de, de personas, donde está por ahí, que vengan, eh, está también Andrew eh, eh, Bob, Provence Martin, sí. eh, hay varios pro, profesionales ahí. Dentro de ese conjunto dijeron, bueno, creamos un manifiesto. ¿Un manifiesto que es? Algo que escriben un conjunto de personas y lo que yo manifiesto que. O nosotros manifestamos que. Entonces, se crean esos cuatro valores que nos mencionaba Andrés y 12 principios. Entonces, esos eh, principios y, y esos valores son los que deberían guiarnos hacia hacer un desarrollo del software ágil. Entonces precisamente es ahí cuando eh, alguna de, las, de los conceptos que tenemos nosotros de que de pronto Agile es necesariamente más rápido que lo tradicional ahí pues hay una delgada línea ¿sí? donde uno puede decir puede ser que dentro de cierto ámbito sea eh, sinónimo de decir yo voy más rápido porque yo voy ágil ¿sí? puede ser que dentro de ciertos límites tenga sentido pero hay otros desde, que, desde los que no tiene tanto sentido, ¿no? Sí hay cosas que son más rápidas en allá pero no realmente todo es necesariamente más rápido. Exactamente. Digamos, una de las cosas que, que dicen en esos principios eh, es también la capacidad de, de, de tener el personal motivado. O sea, eso es parte de los principios de allá Entonces, eh, es importante que, que pues el equipo mismo sienta esa sinergia y, y ese compromiso a, al producto o, a, o al software que esté haciendo. Excelente. No sé si alguien más quiere agregar algo de, de lo que hemos dicho hasta ahora. Yo pensaría que también el tema de, de la agilidad ayuda mucho, eh, sí, no necesariamente a, a, a agilizar procesos a corto plazo, sino más bien es un proceso que, que, que facilita o... Sí, o que hace más fácil el proceso de, de adaptarse a los cambios. Y de responder ante porque yo creo que, que ese es uno de los elementos fundamentales. Responder, exacto, yo también ahí sí, definitivamente soluciona problemas reales. ¿sí? El hecho de que tú, después de una cantidad inmensa de, de, de tiempo, de meses de trabajo, le presentes eso a un usuario y el proyecto fracase porque el usuario no le gustó. Definitivamente ese es uno de los problemas importantes que soluciona en la Listo. Excelente. Eh, vamos para la siguiente pregunta, y nuevamente arrancas tú, Santiago. En tu experiencia, ¿en qué crees que ayuda a ser parte de un equipo allá? Pues, no, yo diría que realmente, bueno, personalmente, eh, también eh, genera una, un crecimiento personal. ¿sí? Digamos que uno, al estar enmarcado dentro de, dentro de una cultura Agile, eh, se acostumbra a pensar de esa manera y a, y a ver los problemas o a los problemas de, de cierta manera ¿Sí? entonces también pensaría yo que y asimismo pues permite de alguna manera adaptarse al a flujo de trabajo moderno en general digamos que, que se, trata, se trata de eso se trata de estar muy conectado con con los requerimientos o con las cosas que exige la industria, cómo bueno, es la lo que más aporta el, el tema de, de pertenecer a un equipo aquí. Excelente. Entonces crecimiento personal es una de las, de las grandes que, que se encontraba ahí. Sí, perfecto. Bueno, por acá, para refrescar un poquito antes de ir con René, tenemos estos cuatro valores que encontramos dentro del manifiesto ágil. Está individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Importantísimo. Software funcionando sobre documentación extensiva o exhaustiva. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Esa es la tercera y la última. Y no por eso menos importante respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. En definitiva, y alineándolo a lo que nos dice Santiago, acá obtiene uno un crecimiento personal y profesional muy grande porque estas interacciones que ocurren, ocurren todo el tiempo y uno mismo se vuelve el dueño de procesos, uno mismo es el que propone muchas mejoras del software hacia el cliente. Sí, y uno mismo responde ante ese cambio, cada vez que aparecen nuevas tecnologías, nuevas cosas, y vemos que eso le agrega valor cliente. bueno, vamos a utilizar un cambio en equipos tradicionales, la innovación es muy complicada, porque siempre se sigue un plan, nunca se responde al cambio. Listo. René, ¿qué nos puedes decir? ¿En qué crees que ayuda a ser parte de un equipo allá Y bueno, y... Igual que el compañero anterior, yo creo que sí, el crecimiento personal es bastante importante, pero también agregaría dos cosas de, de suma vitalidad. El primero es el trabajo en equipo, sí o sí. Y el segundo es como parte de lo que acabas de decir, la flexibilidad. Eh, creo que, digamos, trabajar en un entorno ágil le permite a las personas, eh, pues bueno, en parte como lo decías, uno, adaptarse muy rápido a los nuevos cambios, a las diferentes formas de pensar, a cómo se mueve el mundo, ¿sí? Entonces también me parece bastante importante que eso viene acompañado de un trabajo en equipo, porque digamos, eh, lo chévere de trabajar con metodologías ágiles no es simplemente eh, como que puedas adaptarte tú solo, sino que el equipo pueda adaptarse completamente y entre todos puedan dar como ese crecimiento y ese mayor impacto que puede tener un proyecto. Excelente, trabajo en equipo. Buenísimo. ¿Qué nos dice Miguel? ¿Qué crees que te ayuda a partir de equipo de él? Sí. Me escuchan un, un, un poquito mejor, ¿no? Sí, sí, se sí. Sí, escuchan mucho mejor. Okay. Eh, bueno, de acuerdo con los, con los muchachos, una de las cosas, bueno, el, el aprendizaje que uno va, eh, va teniendo, este trabajar en equipo y yo le agregaría una más que sería la comunicación afectiva y a partir de esa comunicación afectiva entenderse en lo que realmente estamos haciendo esa es mi opinión menciona la comunicación como una gran ayuda de ser de parte de un equipo allá. Sí, claro porque estamos dentro del equipo, un equipo flexible y hacia aquí nos entendemos mucho mejor ¿y cómo nos entendemos? Porque podemos estar ahí, pero si no nos hablamos, no nos comunicamos, no somos ángeles. Importantísimo eso, no y, y la mayoría de los marcos de trabajo allá hay tienen comunicación por lo menos una vez al día. si sí, se alinean por lo menos una vez al día. Y eso es muy importante de los equipos ágiles. En equipos tradicionales probablemente habían semanas totales donde tú no te veías con, no sé, con el tester o no te veías con otros miembros de, del equipo de desarrollo, porque precisamente esa comunicación es, es algo más rota, ¿no? Se tiene un plan, todos sigan este plan, pero... No se hace un cine total eh, o una alineación tan frecuente. Buenísima esa que se aporte, Miguel. Muchas gracias. ¿Qué nos dice, Edwin? ¿Qué te ayuda a ser parte de un equipo allá? Eh, el cambio de cultura. Es importante el cambio de cultura, el cambio de, de que uno puede trabajar mejor, eh, bueno, ser más eficiente bueno. Y, y bueno también empezar como a autogestionar y, y entregar pues va fácilmente eh, realizar tiras de valor. Me gusta eso, lo de entregar fácilmente iniciativas de valor. Porque sí. digamos que dentro de, de, bueno, dentro de ahí de lo que yo... Eh, ¿Sí me escuchan bien? O, ¿Sí? Sí, sí. Pues, sí. De, dentro de lo sí, que claro. yo considero que pues también ayuda a ser parte de un equipo ágil. Eh, es, es precisamente eso ¿no? Eh, comenzar a, a, a bueno, primero pues, comparto lo que han dicho eh, la mejora continua el estar en mejora continua en un equipo allá y el saber comerse digamos o el saber afrontar los problemas y, y, y comérselos a pedazos ¿sí? el saber digamos si tú necesitas atravesar el océano buscar la manera de cómo atravesarlo eh, por partes y no atacando el problema en su totalidad porque pues el problema es muy grande entonces, eh, en, en esto de software, digamos, siempre tenemos un, un océano, un océano de conocimiento demasiado grande, pero con este tipo de, de, de experiencias que, que pues he tenido, no sabe afrontar, no sabe, digamos, coger por partes y, y, y desglosar eso y comérselo a pedacitos. Eso es parte también como de, del agilismo y, y pues de, dentro de la experiencia que he tenido en, en equipos allá. Sí, eh, no, yo quería aportar que también... Digamos que parte de la, de la cultura que tiene el banco es, eh, no sé, no hagamos despliegue de Big Bang, ¿sí? o sea, no, no atravesemos el océano, volviendo pues ¿no? a, a la misma metáfora completa, sino vamos solucionando peque pequeños problemas. Y pues también importante es cómo, eh, cómo se afrontan esos problemas y cómo nos adaptamos ante eso, de a pequeños pedazos. Okay, la entrega de valor continuo hacia el cliente también se crean o bueno, se corroboran hipótesis los proyectos que ya eran muy grandes y solo se interactuaba con el cliente hasta el final del desarrollo de estos tenían un riesgo altísimo de que el cliente no estuviera conforme con algo de que todas las hipótesis que tú hicieras después de meses de trabajo de cinco meses de trabajo por decir algo la hipótesis que tú tenías de que esta interfaz le iba a gustar al cliente de pronto no era cierta ¿Sí? o que de pronto el cliente necesitaba esta funcionalidad de pronto no era cierto. Entonces, nos reduce bastante esa sí, ese, incertidumbre. Ese incertidumbre que se tiene al no interactuar con el cliente. El software es para el cliente, la interacción con el cliente es elemental dentro de, de agilismo. Sí, total, ahí también es como ese, ese pensamiento que hay acá dentro de la hora de tribulo, rápido Y todo, no? eh, hay que entregar valor rápido para, para saber si eso que estamos haciendo está bien o no sea, está bien, con eso poder ajustar la marcha antes de que te atasques. Sí, sí, sí algo. ¿no? Sí, esto, de hecho. Ah, bueno. ¿En sí, qué parte del equipo bueno, aparte de lo que ya, ya, ya dijimos, es también eh, saber que el cliente es parte del equipo. Digamos que muchas veces creemos que dentro de, dentro de, de esto, eh, bueno, dentro de, de, del agilismo, eh, el cliente es como aparte y solo somos los del equipo. No. En, en, en, una, en, en un marco así eh, el, el cliente también de nuestro equipo y es un ítem muy importante así como todo lo es aparte de eso cambio a pensar la, la mentalidad en el aspecto de que eh, no nos volvemos como especialistas sino, sino somos personas más como dadas a, a afrontar los problemas de una mejor manera ¿sí? eso me ayuda también mucho ese, el, el tema de allá eh, pues, aparte pues ya lo que, o sea, lo que tú también te vuelves una persona que responde al cambio responde al cambio exacto sí a medida que avanzan las tecnologías tú vas aprendiendo también de esas tecnologías para responderle a cambio. exactamente okay. excelente bueno sigo yo <risa> eh, pues qué me ha ayudado a mí a ser de parte de, de un equipo ágil antes de que llegara yo al banco, realmente en teoría utilizábamos algo de allá, existía el concepto de stakeholders y, y en Pro teoría, yeah. trabajaba uno con un product owner, todo eso, pero realmente era un proceso en cascada, era un desarrollo que solo interactuaba con el cliente al final de varios meses, no era una entrega continua, no había unos buenos ciclos de integración continua, de despliegue continuo, se pasaban los aplicativos a través de de correo electrónico a través de, de algún chat, el chat de Gmail, cosas de ese estilo, de carpetas del Google Drive. Y definitivamente ese tipo de cosas impiden que uno le pueda entregar el valor al cliente rápidamente. Entonces, otra de esas cosas que me ha eh, dado el ser parte de un equipo ágil es generar todos esos mecanismos de automatización de entrega de valor. Si antes no lo veía yo con la importancia que lo veo hoy en día, y definitivamente sea parte de un equipo que hayan abierto la mente para poder entender cómo realmente entregarle el valor al cliente, al cliente de producción, que es donde lo necesita, de la manera más rápida posible y con la mejor calidad, asegurando todos los atributos de calidad que, que se requieren. ¿Listo? ¿Alguien tiene algo que agregar para cerrar esta pregunta? Bueno, no siendo más, eh, era todo lo que buscaba esta, esta reunión, como aclarar un poquito esos conceptos, esos términos también, que los fuéramos acercando hacia la base de todo esto que es el manifiesto ágil, y en otra oportunidad vamos a seguir explotando o explorando ese, esa línea para llegar a entender qué es realmente lo que es transformación digital, que esa es una de las estrategias claves del Banco hoy en día. Entonces muchas gracias a todos, que tengan buen día y muchas gracias por su participación.